Crescante está presente con ustedes y hoy vamos a hablar de seis claves para mejorar la empatía. ¿Qué es la empatía? Muchas veces irse, eh, lo decimos fácilmente, que es ponerse en los zapatos del otro. Pero en realidad yo creo que va más allá de ponerse en los zapatos del otro, porque en realidad nosotros no hemos recorrido su milla con esos zapatos. Pero sí es tratar de entender desde la humildad, que el, mi punto de vista no es el único y que no necesariamente es el más objetivo, entre comillas, porque para mí siempre eh, el decir que, que lo que yo opino es objetivo me suena arrogante y no, el, el, la idea es que eh, estas seis claves te sirvan y las pongas en práctica, no, no me creas todo lo que digo, simplemente ponlo en práctica, ¿no? Uno, eh, para mí el tono de la conversación depende en buena medida del de tono de las interacciones previas entre los interlocutores. Trata de buscar una superficie de contacto, algo que haga que la conversación se torne eh, más suave. ¿no? La mirada revela tu interior. ¿no? Al final de cuentas, el lenguaje no verbal tiene mucho que ver, así es que si tú haces contacto visual con la persona, estás mostrando interés y eso va a suavizar las cosas, evita dos manifestaciones típicas de falta de interés, empezar a hablar antes de la persona o del interlocutor, y eh, introducir un cambio de tema repentino, ¿Qué te chicas con esto? ¿Te cae el 20? A mí sí me cae un 20 ahorita que, que lo estoy diciendo. Envía al interlocutor el mensaje de que te interesa, qué es lo que está hablando. Entonces, de alguna manera, puedes asentar, puedes tener la humildad para reconocer eh, el punto de vista, valorarlo, ¿no? Eh, y tres, los mensajes extraordinarios tienen más impacto con una puesta en escena extraordinaria. Es decir, busca escenarios que no sean los habituales y donde no, esté, eh, no estemos en una zona de seguridad o de confort para cada uno de nosotros, que eso predispone y puede ocasionar en ocasiones hasta algún tipo de, co de conflicto, ¿no? Entonces, eso es importante. La otra y última, y que es la sexta, es si vas a conversar algún tipo de asunto que puede ser espinoso con alguien. Eh, pues no pongas mobiliario de por medio. O sea, quita el mobiliario de por medio y trata de tener esta parte eh, abierta, ¿no? Tus brazos también abiertos, tus eh, piernas abiertas y siempre tratando de escuchar. ¿Qué te parecen estas seis, seis oportunidades para mejorar la empatía en una conversación? Si te gustaron, dale like, ponme ahí una, un dedito, aunque sea uno, para que... Este, me alimentes mi ego te mando un saludo y nos vemos en la cápsula siguiente